buenos días florecillas hoy por fin han abierto los gimnasios eh, tengo como unas emociones encontradas Por un lado quiero ir al gimnasio porque por un lado necesito que mi cuerpo se mueva después de toda esta cuarentena Y por otro lado el gimnasio siempre me da una pereza extrema Así que pues nada, a ver cómo está por ahí, a ver cuánta gente hay Luego también para el día de hoy, eh, Bernard también conmigo, vamos los dos Tenemos que ir a, a comprar después del gimnasio Y ya, para finalizar... Oh, que era, bueno, preparar el mercadillo porque para mañana compañía creativa hace un mercadillo con lo que también vais a acompañar a preparar mercadillo. Todas estas cosas para el día de hoy, que oscuro, ¿no? Por ahí, bueno. Así que venga. Uf, vamos a empezar. café, a tope, no, tengo cafeína a tope, tengo un super café. Súper cargado, además como. No lleva lechita ni nada. Súper americano no me gusta mucho pero no hay lechita hay que ir a comprar ¡Muy ¿Qué? ¡Muy ¡Perfecto! Oh. Pues antes no Ya no se pueden comprar chicos. No te voy a dañar. Ya. <muchas> <Sí. muchas> y bueno malops hasta aquí va a llegar el blogmas número 4 voy a ponerme a preparar todo el mercadillo de mañana mañana es el mercadillo de compañía creativa que organizan una vez cada mes esta vez es súper súper importante porque es la última del año es la de cara a navidades así que estamos ahí todos expectantes ya ha habido compañeros y compañeras que ya han empezado a promocionar y yo me tengo que poner ya, que si no me quedo atrás como siempre, así que eso, si queréis os dejo el enlace de compañía creativa por abajo, el enlace de Instagram porque además va a haber como un montón de directos, van a haber así como actividades chulas, todo a través de Instagram, de directos y de stories, así que nada, me voy a poner a preparar todo, a ponerlo bien bonito y a, a ponerlo bien cookie para que pues nada haya mucha venta, que es lo que interesa y que sobre todo os guste y no sé, entre los directos y así pasemos un buen ratito, así que bueno espero que os haya gustado el vlog más no me enrollo mucho más y nos vemos mañana así que descansad que mañana toca mucho curro hasta mañana ¡Mua!